Más cosas. Hoy también hemos asistido a una de las sesiones del proyecto municipal Redes, donde 15 jóvenes han desarrollado diferentes métodos para acceder al mercado laboral con las nuevas tecnologías como herramientas. Los alumnos con una media de 26 años han adquirido conceptos básicos para promocionarse en el mercado laboral de una manera eficiente y activa a través de internet. El curso incluido dentro del proyecto municipal Redes, junto con el Servicio de Información y Orientación al Empleo Marismas del Odiel y la Concejalía de Asuntos Sociales y Juventud, ha dado servicio a 15 jóvenes para facilitarles la elaboración de documentos tan imprescindibles como un currículum. Normalmente están muy preparados en nuevas tecnologías, pero hay que seguir insistiendo e intentamos que esa nuevas tecnologías la utilicen para encontrar trabajo. Son funcionarios expertos en empleo, así como informáticos, y entonces creo que la combinación es bastante importante. Está dando muy buen resultado, estamos yendo por todos los barrios, hoy clausuramos en la gota de leche y el lunes empezamos uno en el Torrejón. Los propios usuarios han mostrado su satisfacción por adquirir unos conocimientos que les abre algo más el camino hacia un empleo. ...ha sido interesante, la verdad es que ayuda a que busquemos empleo... ...yo creo que es una buena herramienta que debería usar todo el mundo... ...porque hay muchos conocimientos que no sabemos... ...por ejemplo hay gente que no sabe lo que es la firma digital... ...ni tampoco sabe cómo se saca". Unas de sus miras las han puesto en el Centro Comercial Olea... ...que próximamente abrirá sus puertas... ...con un importante número de puestos de trabajo. "...y hoy en día ya todas las ofertas de trabajo van por internet... ...hemos hecho mucha incidencia en el Centro Comercial nuevo... ...que van a abrir en el Centro Comercial Olea... ...y ellos se han apuntado al proceso de selección de primar y de indites, que son los que lo tienen abierto ahora mismo. Tras finalizar los cursos, a través del proyecto Municipal Redes, los participantes tendrán acceso a las denominadas aulas abiertas, como en este caso, en el edificio Gota de Leche, para seguir avanzando.